Lo que me encanta es que digas que nos vamos a divertir. Así que si vos decís que nos vamos a divertir, seguramente va a ser divertido para vos. Ah, Contabas bueno. que sos súper racional, libriano, pienso, pienso, pienso, pienso, pienso y luego existo. <risa> y este, no sé si luego existo en tu caso. ¿eh? Me parece que te quedás pensando. No, sé. no yo a ver, no sé si tiene que ver con Libra o okay, qué, pero yo hasta que todo no esté en equilibrio alrededor no puedo parar. Y sí, no sí. Sé. No sé si es el, o alguien sea, me dijo el que equilibrio era el equilibrio debe ser de Sí, pero si sí. está cuando vivía mis viejos, los viejos también, listo, los chicos también, listo, bueno, ahí empezaste por la claro. tu Mujer, tu laburo, obvio, que todo esté en orden. Sí. Que todo esté en orden. Vos sabés que me va a interesar eh, todo lo que tengas para contar, pero no desde tu boca ni desde tu razón, vamos a dejar descansar esa cabeza. Yo quiero que me hable la memoria celular, eh, dicen y yo creo en eso que hay un registro de todo lo que tu mano tocó, por ejemplo, hace 10 años. Tu mano acariciaba algo hace 10 años. Y quiero que me digas quién te parece, tócate la manito, a, a ver, ver. Claro. que pedimos la información. ¿Así? Sí. Más despacito, viste. Más, más corta, con... más, concent... ¿eh? más concentradito, porque tu, tu nena hace 10 años tenía 4 añitos. 4. Así que estabas agarrando más lentito una mano de una nena. Uh -huh. de cuatro años y la llevabas a la plaza y el nene de cinco años llevabas a la plaza eso es conecta con esos chicos que llevabas a pasear de la mano sí sí eso no sale nunca ni de la mano a todos lados es recuerdo permanente digamos, ¿no? eh, para mí los... yo cuando defino a los chicos digo siempre una frase que la saco de, un... de la saco de la bandera de la cancha que es no hay nada igual y me queda grabado cuando tengo que saludar a una persona que nace una criatura lo que sea, es loco disfrutarlo porque no, no hay claro. nada igual. Es, es así. Y los pibes fue. Eh, eh, es la prioridad cero. Obviamente uno corre. Yo creo que corro todo el día en función de ellos, ¿no? Eso, eso es clarísimo. Y, y lo tenés en la cabeza siempre. Nunca no están. No pueden no estar. Nunca. Es así. yo no sé si me agarró de viejo, que tuve hijos grandes, y, pero me rompen la cabeza. De hecho, en mi casa somos. Es como que somos cuatro chicos, porque mi, mi mujer me reta a mí igual que nosotros tres. Imagín. Sí, no Olvídate. Por los cinco minutos que estuvimos juntos no, ya, sí, ya. No, sí, no, no Eugenio. Pero es así. ¿Y ahí estaba tu mamá? Eh, eh, ¿Hasta cuándo estuvo? ¿Hasta qué edad tuya estuvo tu mamá con vos? Eh, para. ¿Qué pregunta? Murió hace. Déjame hacer cuentas. Menos me murió en el, en el 2015. 15, ¿7? 58, ¿48? Okay. ¿48 49? Que yo más le dije yo posteo ¿viste? en Facebook y le dije a mis hermanos locos tuvimos a la vieja medio siglo no existe no, claro. tenemos que ir a Luján caminando y de vuelta claro, claro. No hay muchos tipos y la que disfrutaron tuvieron, además no hay muchos tipos que tuvieron a su madre 50 años sí sí hay sí, tipo sí. que la pierde a los 12 Entonces, seguro a mí la verdad más me, no, no es que más me dolió es, me preocupé de una en cómo estaban los chicos yo, yo fui frío en, en el velorio todo. y todo sí, y con mi viejo también el tema es, bueno, vamos a equilibrar a los pibes. Esto es, el más grande quiso venir, los otros no, viste esas cosas que, que pasan y, y nada. ¿Qué es Además me, pegado, me contabas ¿Qué es que ah, ah, había, habían perdido a los tres abuelos mm. casi juntos. Sí. Ahora mirá qué loco, que, porque... porque yo hey. mi vieja y era... Red, o sea, obviamente, imagínate a la abuela y como era Lita, un día Lita me dijo, vos, primero que aparte era un cabareza, pues eso, yo era... Era, no digo el preferido pero bueno ¿viste? yo llegaba y vieja a una fiesta aparte hacemos despelote juntos yo la acompañaba a todos lados ¿viste? sí y, más afinidad digamos. o la acompañé mucho ¿no? a todos lados por el momento la soltábamos la dejábamos sola, sola, era inseguible ¿no? era intensa ¿viste? y como es pero después que eran los chicos era si yo iba solo a casa diciendo ¿Viste, vos para qué venís? ¿Quién, quién te buscó a vos", o sea, era muy fuerte la relación el vínculo de, de mi vieja con los nietos era Fuertísimo. Y vos podés hacer cualquier cosa, pero el nene puede hacer cualquier cosa, pero no lo toques porque en la casa de ella era, era como viste, como las embajadas que son territorios. Claro, países. claro. Y ahí claro. mandaban ellos, mi hijo también. Y por eso que, que fallezca Alita a, a los pibes le pegó duro, duro fuerte. Duro. Más que mi hija, a ver, un episodio que, ¿cómo es? Claro, para que me haga la memoria En diciembre del 2011 se cayó. La operaron, anestesia, no despertó 28 días en coma. ¿no? Mm. Después se recuperó, ¿viste? ahí tuvo mi hermana todos los días. Después, mi, hermano, mi hermana pasó Navidad y Año Nuevo con mi vieja en el hospital. Mm. Y después recuperó. Y ahí mis pibitos tenían, el 2011, 4, 5 y 3, o algo así. Entonces, vieron la recuperación, vieron a mi vieja fuerte, a mi vieja David, a poco se recuperó, pero viste, era más viejita, Arrancó, volvió con 10 años más, digamos. Claro. Y después volvió a la normalidad. Una cosa loca. Y después, sí, bueno, en 2015, ya 89 se cayó de vuelta y ahí no. Y ya no se le va. Decime, eh, tócate la manito, a ver qué, no, no, no. qué nos puede contar esa mano. ¿A quién tocaba a los 20? A los 20. No digas chanchada porque me no, tenés que cortar, viste, pero no digo, ¿a quién acariciabas? ¿no acariciabas? Acaricia? no, pero. Sí. No, no me dices el nombre, viste, no, porque también queda mal, perdido. pero digo. ¿A quién acariciabas? ¿A ahí, no, ¿De yo... qué mano te aferrabas? ¿Qué firmabas? ¿Qué no, hacía tu no, mano a esa edad? No, no acuerdo. A ver, para 20... Eh, ¿Estabas de novio? ¿O estabas saliendo no. con alguien? No. ¿20, 21, 22? Eh, no, pará. Vamos a empezar. 22 era... Te voy a decir algo. Era, <risa> no, no, que no, no, no, no estaba de novio. No me acuerdo. Para 20, 80... ¿Estabas estudiando? ¿Qué hacías a los 20? Estaba en la facultad. Ok. No, con, con Tenías con Oliver, una, labicera, loco, una lapicera. Y, una lapicera. Obviamente, y era... ¿Sabés la primera imagen que me... Si vos querés la primera imagen? Sí. Es que era muy amiguero, estaba, estaba con millones de amigos, en facultad, en la política, estaba saliendo... Eso tocabas, amigos, abrazos, el trichón de manos... No quiero que o... quede amigo fulero, que tocaba no, amigos, lo, bueno, bueno. sí, está bien. No, no, gustos son gustos, querido. Sí, no No, no, lo no, no pero digamos, era de mucha vida social, pero ligada a, obviamente, recitales de rock, es lo que me acuerdo. A la política estaba terminando mi primera militancia en la UCD 20, sí, 21, eh, y ya empezaba a tomar fuerza en la facultad. Ahí, okay. la Ahí estaba que al Claro. Ah. Empecé, empecé trastabillando en la facultad y después dije, no, basta, lo no, que la política, porque si no, no termina más. Y, y le puse las pilas y. Después, ¿Y, ¿Y un y instrumento? ¿Instrumento, bordo, instrumento damos, tocabas? ¿sí? Bueno, nunca tuve talento. Siempre intenté, pero nunca tuve talento. No ¿Sí? tengo talento. No tengo, tengo cero talento. ¿Viste que hay? <ríe> Tipo que es 1% de talento, en no, 99% de aspiración, también vale. 100% de respiración. Sí, un ah. desastre. Siempre quise tocar guitarra y nunca pude empezar. Ahora también. O sea, lo del rock es. Vale, me me la guitarra, busca... a los pibes y los yo para empezar. Me gusta escuchar nada más, entonces no sabemos. No, ni. Te intentamos. Ni ¿no? Ah, sí. sí, sí. Bien. Quedan 100 años de vida. Todavía. ¿Y sentís que a los 20 intentabas tocar sí, guitarrita? Mano, ¿eh? era muy sí, malo. sí. Era muy, muy malo. ¿Pero tenías guitarra? Eh, sí, sí. La guitarra acústica, pues yo tocaba el bajo de un grupito. Ah, bueno, tocaba. No, pero, no, pero nunca salió nada. Pero, no, era, ahí no salía, pero nada. Dos o tres bueno, canciones, pero bueno. era buenísimo. Y íbamos a por acá. Ah, sí. Ah, mira. Está divertido. Mira, ¿Y a los 10 ¿qué, qué hacías con esa mano? No, a los 10... ¿Cómo a... te iba a la escuela? Escribías y te iba bien? Ah, con... sí, más o menos. Sí, bien. A ver, pedile pedí la pedí la la la info, manera. a ver, 10 años. No, yo me, me estás haciendo acordar que yo a los 10 ya vivía... En... Nosotros, yo nací en Matadelos, nos mudamos provisoriamente, duró como cinco años, siete años, en un barrio que se llama Barrio Parque Avellaneda, ni Mataderos ni Floresta, funcionalmente no fue de la floresta. Sí, yo viví por ahí. ¿No? Y cerca de autopista. Director, y ahí, de la ahí, vivera... Ahí no me acuerdo cosas. mucho del de grupito ese, que al final no vi más a nadie, el ¿eh? grupito ese del barrio que era increíble, era un cabarrero ese, era muy divertido, porque era Sumamente barrio y lamentarnos en casas, no, no, no afanar, no casas abandonadas. Estamos todo el día en la calle. Tanto que mi vieja un día decía que yo era muy salvaje y me hizo una ronda por museos. Fue un, lo más bizarro que hizo en mi vida. Pues decía, no, que estás todo el día en la calle, qué sé yo. Entonces me llevaba el museo decorativo, nos a caer en bols. para enderezarte. Sí, no, no funcionó, no funcionó. <risa> Pobrecito. Pero, muy divertido. ¿Y por qué nunca más viste a ese grupo tan, tan no, querido? No sí, sé, no, porque después me mudé y, y cambié, todos cambiamos de ambiente. Es bueno, más, un eh, entonces toca la mano, porque mira, cuando la memoria celular te invita a, a ir a ese recuerdo, viste que vos recién dijiste, ah, mira, me hiciste acordar, yo no hice nada, fue la memoria. Es que esas células quizá estén queriendo volver a tocar a esos amigos, ¿viste? Amigo. Sí, y me vas a me podés escribir un mensaje dentro de unos días diciendo no lo vas a creer, loca, pero ¿sabés qué? Me llamó fulanito. O me encontré con Juancito. ¿Viste? Suceden estas uh -huh. cosas con. con... Mira, eso no sabía. Sí. Hay un pibe que no me puedo acordar ni cómo se llama, que éramos, éramos íntimos amigos. Aparte, jugábamos a algo, yo se lo cuento a los pibes míos y no, ni se acuerdan que era un juego extraordinario, no entiendo cómo no se hace más, va por el tránsito. A ver, Rafael. marcar la pista y, y jugar con autitos con masillas. Recién no con masillas. Era, eh... podíamos pasar todas las vacaciones. Claro. Pero era, en las vacaciones era que, que se había hecho hasta que terminaba. Y, no, y era, la única trampa era... No trampa, era auto y vos podías hacer una piedrita donde, donde estaba tu, tu autito, no, no la muevas, no te hagas el piedra porque se agarraba unas trompadas de rey. Y de ahí era un que era de la localidad de Rojas, y no me puedo acordar del nombre, pero me acuerdo que yo esperaba que el flaco venga en enero y jugamos todo enero a esa, esa cosa. ¿viste? Ah, él venía solamente para esas vacaciones ahí. para la a la frente. casa de la abuela, claro. claro. Qué la loco mamina, es. Me me lo Mira, ahora escúchame, con, con y el nombre... Con roca, sí, ¿cómo lo pero hoy vos entras en internet, tenés que saber no cómo no encontrar... No te, no te acordás cómo se llama. Y ninguno... de Nosotros esa... teníamos sobrenombre, no me acuerdo cómo se llama. Ah, claro. ¿Y pues tu tú tú sobrenombre eres, a qué flaco, responde? Eh? ¿Tu sobrenombre a qué responde? Mirá, vos mirá lo que hay que hacer. Me lo puso un pibe en el colegio sí. que tampoco puedo encontrar. Y mira que lo busco, así sí si lo conozco y no lo ubico, no tiene red social, nada. Y si hacemos una apuesta, yo me gano la plata tan fácil, así. Hacemos ¿Eh? una apuesta. Dale, vas logro. a encontrar... Porque, tocate. es es colacero ¿eh? Sí, ¿Sos es escolacero, oh, bueno. Delito, después, después ponemos un número y tengo ¿sabes? una apuesta que sin al... duda vas a ver que se van a cruzar. Al 1536. Dice, ¿A cuál? <risa> 1536. 36 años de casada cumplí ayer, así claro. que bueno. Eh, contame una cosa, eh, a los cinco. A los cinco años. tocan la manito cinco años tenés ¿Qué es eso? quién te agarraba de la mano no estaba con, con mi vieja mi viejo en, en, en la casa en mataderos que es nuestra actual oficina o sea mi a papá pasó toda, esa casa sí mi papá pasó toda la vida en su cuarto matrimonial ah. porque después nos mudamos y lo que era nuestra casa ir? quedó de oficina Qué karma. Ya ahora yo, es genial. <risas> Qué karma. Sí, sí. Qué loco. Y estamos ¿Estás nosotros? ahí y en la misma habitación? La habitación, no, al lado. Mirá esa vibra, ¿eh? Y tu viejo, ¿a dónde te llevaba con esa mano a los cinco años? No, era era, era, era recorrer la fábrica, era, era algunos, me acuerdo de algunos viajes de vacaciones, que yo hemos ido a Bariloche, a la costa, ¿no? con un Far Line para 22, 46, 44 la patente negro, eh, techo negro, vinilo negro, verde, hermoso. Ah. Verde verde, eh, verde, inglés, fuerte. Un color característico de los Farlines de aquel Qué momento. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Sí, íbamos a la quinta, nosotros estamos a la quinta en San Justo, divina, la tenemos todavía, y... bárbaro. Sea, a los cinco años, eh, que los cinco estábamos haciendo la quinta, con lo cual me acuerdo, no sé si, me acuerdo vagamente, ¿eh? quizás me acuerdo más por la foto que veo ahora, de cómo se hacía la pileta los pozos no sé. y toda la familia armada porque vos fuiste el último claro. más chiquitito ok y entonces al, al nacer tócate la manito ah bueno fuiste un bebé vos podés creer esa mano mirá lo que es esa mano enorme mirá la mano Sí. enorme ahora bueno, agarran problemas ¿sabes? te agarran creos bruto. no, nah, no solo eso ¿A abrí sí, también abrí abrí la mano y mírala de verdad ahí está la mano del bebé Mírala un poco más ¿cómo que creer es que la Adentro está la mano de tu bebé, el bebé que fuiste. Sí. Es la misma mano. se puede creer. <risa> ¿No es cierto? Sí. Estuvo en la cunita. Sí. Bueno, y esa mano acarició a mamá. Eh, más el Vamos a tomar el, con la mano no dominante el lapicito. La no dominante. Sí, señor. Haga lo que pueda. Te voy a y vas a poner ahí, querida mamá. Upa. ¿Qué me ibas a contar? No, una, una, una No, no, no Decímela. Dale. Cuando mi vieja estaba internada, le decían, ¿dónde pongo la, la inyección? Ah. Mi mamá dice, en la derecha, en la izquierda no sirve para nada, decía el médico. Lo volvía loco al médico eso. Era ah, lo único sí. que le decía. Genial. ¿Cómo? con todo eso lo poner? Querida mamá, sí. Sí. sí. Con esa mano. Increíble. El cerebro ahora está diciendo, ¿quién está escribiendo ahí? Y bueno, piensa, ¿qué Qué bueno. Pero así empezó tu querida niño, lista, querida, mamá. querida mamá. Ahí esa. está. Así como está, sí. querida mamá, pensá en un reproche. Sí, ya está. Sí? Bueno, bueno. Vale. Una vez que lo reté al pibe mío, mi hija nunca la vi tan seria como se dice. En mi casa no retas a nadie. niña. Mm. Pero nunca, en medio conmigo, no me ha retado. No. Me ha retado o huevada, pero. nada más fuerte, eh. Y vos, no, le. Y yo le voy a agarrar al pibe y morderlo, pero no, me acuerdo. Me la maté piola. Pero increíble, me, me, me acuerdo mucho de eso. Y cada vez que los pibitos míos los reto por algo, me acuerdo eso porque me acuerdo las dos caras, la de mi vieja y la de chiquito. Mm. Impresionante. Pero nunca, nunca me retó con esa firmeza. Wow. Bueno, se lo reprochamos. Le decimos, che, vieja. No, está no, bien, no, no, no, yo lo no reprochamos. Yo le firmo bueno, todo. No, está no, bien, no, pero aflojale, vieja, como que. No, no, no, la banco. Chas chas. No, ¿por bueno, cómo? y entonces, ¿qué le agradecemos? ¿Alita? No, más grande de moda. Yo, para mí, lo que más le agradezco es que cada vez que me acuerdo me río. Es increíble. Más allá que fue una, una madre genial, viste una leona, ah, salí a defender. Mira, nosotros mandamos una macana en el viaje de egresados, ¿no? Una macana, una boludez. Que yo tuve buena culpa de esa macana. Y el colegio dijo, eh, bueno, vamos a castigar a todos, ¿no? Por igual, por la macana se manda, pintamos una pared, la cagada. ¿No? Y, y me acuerdo que Nos citaron a todos A los padres, todo un lío bárbaro Y mi hija no, no, no nos defendió Porque nos habíamos mandado a la macana. Pero le dijo al, al, al director Mire, a estos pibes hay que lastimarlos Donde más les duele Nosotros no, no le damos plata durante dos meses Y con esa plata pagamos El daño que hicieron estos estúpidos ah, es especial, dijo, Pero no le toquen la bandera a la bandera Esa no Esa no, esa ahí no, porque el flaco no tuvo nada que ver y, y listo, ¿sabes? no se negocia. Y fueron varias reuniones donde era listo terminar, la bandera no se toca. Y o sea, negociaba. Obvio, muerto. Claro, negociaba. Entonces fue la leona defendiendo el pibe este y la leona haciendo manga de salames. Ahora jodanse. Y medio que lo se resolvió así. No me acuerdo bien cómo terminó el asunto, pero estuvo, estuvo bueno, no, genial. Pero tengo 3.000 anécdotas. O sea, a mí lo que más, más, más recuerdo lindo me da es la relación que tuvo ella con los veteranos de la guerra. Cuando nadie se fumaba a los veteranos. Porque, no sé si te acordás, pero junio de 82, termina sí, la guerra, sí, sí. una, un cri, cri, un una silencio, desmalvinización sí. violenta. Sí, sí, y mi sí, vieja sí. le dice al, al milico que manejaba el hospital, no sé, ella dice al el coronel, no sé con quién le habrá hablado, que los pibes estaban tristes y quería hacer una sala quinta. Dice, no, no, listo, ¿cómo vas a sacar a los chicos de acá? No se puede, imposible. No, no, no, hay que hacer una sala quinta. Y armó toda la logística, pero, es, ¿viste? agarró al, al, a Renzo, el que nos llevaba en el colegio, del micro, ¿viste? Sí. De mataderos. Che, ¿a qué hora termina de repartir? A las 8 ya termino, bueno, a las 9 te vas al hospital. Eh, llevamos a los chicos, a los muchachos, a la quinta, a los muchachos, decía chico. A los muchachos de la quinta, al casero, que todavía está, Juan, genio prócer el mejor asador del mundo es él. Mejor, mejor, santiagueño. Negro, vos me el asado para los muchachos. Le sacaba la carne a mi viejo, todo, obvio, ¿no? Y armamos asado con soldados que estaban en recuperación física y psíquica. Así que yo en el hospital militar. Y ahora, ahora está un año así. Miércoles, no se me acuerdo era miércoles por medio todos los miércoles. Yo me fateaba del colegio a morir. Y e íbamos con mis hermanos, mi hermano, mi hermana también. A, no sé a ser de modos, a ayudar a boludear a jugar sí. y jugamos a las y eso fue viste, tremendo tremendo claro con toda la, la enseñanza que hay atrás de y, una mina que hace esas cosas y ¿no? de ahí de, bueno toda la vida bueno, me deja tiene una debilidad por su muchacho una debilidad pero sé ¿sí con quién? con la malita ah mira cambiaba los pañales de los chicos con la malita por favor mirá que, que era mirá. dice a señora este chico no tiene casa tuc" compraba la casa, una cosa impresionante y, Mira. y no, no sé si sabe eso pero eh, se llevó un montón de piezas a la bola de Loma Negra ¿no? un ser impresionante y, y bueno era cuestión de cumpleaños vieja había 10 veteranos todos vestidos en el velorio hubo 6 o 7 estaban todo el velorio los pibes al lado parado con, con la medalla ¿no? te, te rompe todo, es fuerte genial Así que esos muchachos te van a hacer asados. Hace no. Bueno, ahí tenés. Tenés sí. que buscar a los amigos de ahí, de, de, de Parque Avellaneda. Y, y hacer el asado. Borrala. Ah, gracias. Muchas gracias. Ahí. ¿Lo borraste? No. Ahí, borraste? No. ahí, ahí está. está. Bueno, ahora, querido papá. Qué grande, el más grande del mundo. Mira. Ah, qué boludo, con la mano derecha. No, Pará. bueno, no. Borra, no, borra, borra, bueno, borra. Sí, está bien, pues te cae idea. Vamos. Pará. ¿Esto? Ser? Va, bueno, Pero porque el cerebro cosa, tiene que ver que sos un nenito, dale. Sí, querido. ¿eh? Apóyalo en la rodilla. Ahí está. Por favor. Sea, no. Pero vos también tenés cara. Querido. Qué gente loca. Papá querido, papá. querido papá. Ese es el nen. ¿Le tomaste? Porque, ¿viste cómo sacó sí. la lengüita? Esto es una sesión psicológica. Ni bien agarras el lapicito, sacas la lengüita como los nenes, viste que los nenes, sí. eh, qué, eh. sí, sí, me mejoro bueno, mucho con eso. Qué bárbaro. ¡Qué bárbaro! Bueno, está bien, es el niño. Reproche. No, hubo no. Un poquito. No, una cosita chiquitita, tampoco. Ese no, día no, que no estuviste, no. no, no, ese, ese día que no. Una vez que habría llegado tarde al frigorífico, a laburar, ya de grande. No, de chico no. No, el hijo era un no, ¿no? ¿Sí? sí era totalmente distinto a Lita. No hablaba. Él decía... Entonces era algo cara dicen que es más chilo, lo que decía, a decir. la gente es estúpida. Pero sí. Él decía, hacía el chiste, que él, te, él era sordo casi de los dos oídos. ¿no? Mi amor, para no un, escucharla es... Yo me opero uno, el otro me agancho. El, otro, el del lado de ella me lo dijo. No, de... no, claro. Olvidad, toda la vida. No. Y tuvo fenómeno. Se operó uno, se puso el cosito, bárbaro. Claro. No, lo no, un genio. Era... era Tenía una, virtud, tenía una virtud que yo no la puedo lograr. Escucha, mira que le meto... Que debería meterle más esfuerzo, ¿no? Pero, que era que una templanza increíble, un témpano ¿vale? Vos te das una noticia tremenda y el viejo era un témpano. Un témpano racional, que operaba bien, con la razón. Era un jefe, aparte era muy inteligente. Era realmente, realmente... Eh, aparte no es inteligente bocones, ¿viste? Inteligente bien. ¿ves? Sí, contemple. Contemple. Claro. Ah. Entonces, una boludez, cuando le vamos a comunicar que había fascicido Lita, mi viejo estaba en la casa, mi mamá fascició en una en el sanatorio, este, ahí va el valiente, va, ah, no fue, sí, fue, fue yo, mi hermano y yo, fuimos los dos y, yo, y, y, y el viejo se recuperó tranquilo, era como las 3-4 de la mañana, a andar al frigorífico, anda a buscar plata. No, papá, no este, anda a buscar plata porque para estas cosas se falta plata. 30 mil pesos, o sea, no me acuerdo cuánto fue sí, sí, buscar. Sí, sí, sí. Pero, listo, para manejar ¿viste, los trámites, ¿sabes claro, ya rápido. estaba en la logística del tema? No estaban. Eh, eh, ¿Viste? Genial. Realmente, eh, no sé si es una buena anécdota, pero me pareció sí, claro que muy sí. copado. Claro que en que el sí. mal, peor momento, loco, pará, vamos a ubicarnos claro, en Claro, ¿qué hay que hacer primero? Vamos a resolver. Prioridad. Claro, vamos a resolver. Y claro. eh, era así en todo. Vos sabés eh, que yo cuando lo, yo lo se y planteaba, te planteaba, planteaba la cuando se planteaba planteaban las fotos que me mandaste, ¿eh? yo lo veía a él. Duro, sí. en todas, ¿viste? Sí. Y como vos habías hablado de tu relación copada con Lita, digo, bueno, debe haber, deben haber saltado chispas acá. No, con... Ah, no, mira. No, no, no, mi un amigo me decía, yo, yo voy a tu casa, dice, de los 15, no sé, 18 años. ¿Yo no sé si tu hijo está enojado no? Digo, no boludo, claro, claro, ¿viste? Claro, y claro. El diálogo de mi vieja era, ¿y qué, qué te pasa? Dice mi vieja, todos, todos los amores, todas las cenas, todo. ¿Por qué no hablas? Yo estoy escuchando bien, no. dice, tipo era normal, no era un tipo... Claro, no, claro, no, no. Claro, no lo necesitas. Lo que pasa es que era, era diametralmente distinto a Lita, que hablaba, que hablaba, que hablaba, te rompía la cabeza. Y el otro lado el otro, disfrutaba escuchando. Entonces disfrutaba estar, estar ahí estar acompañado. ¿Viste? Y yo, eh, a ver, lo que más extraño, viejo, son los sábados de, de superacción. ¿Cómo van a sacar eso de la tele? Era, Tres películas de acción, Sábado, tiros, viste, ganan claro. los buenos. Era extraordinario. lo Miramos las tres películas y un partido de fútbol después. Chao, feliz. feliz. <ríe> <ríe> bueno, ¿y qué le agradecemos? Entonces al final no hubo un reproche ahí. No, pero, el hijo tiene reproche. Un, tiene reproche. Es el mejor del mundo. Un, eh, un gracias por algo. Así lo borramos. Y a, mí, a mí gracias por darme la cultura de trabajo. Ya. Claro. No, gracias. Un, un león. ¿Ahí sé lo que me dijo? 89 años. Ya lo llevamos al frigorífico no podíamos subir la escalera, era físicamente estaba, estaba jodido. Nunca me digas que no puedo trabajar. Nunca me lo digas. ¿Está? Entonces, claro, haceme creer, dame el diario de Rigoyen. Haceme. Y, y haceme creer que Yo tenés te, que hacer esto. Te voy a hacer algo. Ah, Poner que, no me acuerdo bien, pero un miércoles ya queda en casa y ya no, no sale más. no Él falleció un... Porque aparte era tan inteligente que falleció. El día después del Día del Padre. O sea, crack. Hay que tener cabeza, <risa> cabeza. no Vos querés que, decir que no crees en esas cosas, ¿viste? Y parece que algo lunes, hay que uno lunes, puede definir eso. 20 de junio del 16. Cayó el lunes, domingo, Día del Padre. Bueno. Y me dice, pero fue increíble, una semana. antes. Eh, la fábrica no andaba muy bien, andábamos con algunos quilombos, ¿viste? Como siempre. Pero se vendía una esquina. ¿No? Y le digo, pa. Yo lo voy a ver, que si yo saco el frigorífico, voy a verlo. Él ya en cama, bastante, con poca conciencia, pero bien. Y me acuerdo que las dos noches entre mi hijo se quedó con él. O sea, me, me quedó con él, no, no. Ya, eso era un amor terrible. Y yo, yo para sacar un tema, ¿viste? Imagínate, ¿qué hacemos con la esquina? La esquina bueno, se vendía. Comprar la esquina. Ahí tenemos, tenemos para la camicería, o sea, tengo un proyecto entonces mi hermana dice, ves que está mal, ves que está mal. Dice, no, no, eso es que está bien. Claro, el este tipo es un que pelón, todavía pero... tiene ganas o sea, de pensar en seguir. 89 y el tipo quería comprar una esquina para ampliar y poner una viste una chavita de carne. Espectacular. Y eso. Genio, no, impresionante. Un mes, una... Y, y... No, yo la verdad que otro que recuerdo y me mato a reír. Genial. Eso. Bueno, buenísimo. Borralo entonces. Le damos no. las gracias. Esto, no. Vamos a hacer un pequeño. ahorita no anda? ¿Tu dedo no anda? Hacemos un pequeño corte para que tomes un poquito de agua. Ah, así. No. No. Por las personas que nombraste, seguramente, si tuviéramos que invocar, convocar, volver a ver a una de ellas, es Salita, sin duda. Bueno, eh, la opción Lita Hugo no, no vale Es los dos. Es jodido esa. Claro. No, no. Sí, este, yo en, en lo personal, como la conocí, eh, tendría ganas de verte con ella. Así que acompáñame que vamos a ver a Alita. Vamos a ver a Alita, este, a ver qué pasa. Tengo muchas ganas de llevar al señor Lázaro del otro lado. Vamos a sentarnos acá, vamos a hacer un trabajito de visualización. Cerrar los ojitos. A vos que no te resulta no, cerramos. No, no. ¿Hay que cerrar? Cerramos, sí. Cerramos claro. los ojitos e imaginamos un poquito que de verdad podemos encontrarnos con, con la vieja. A ver qué pasa. Entonces, abrilos. Qué grande. Está. Qué linda, ¿no? Qué grande, sí. Qué linda. Impresionante. Qué Genial. linda. Que... Bueno, así la tengo en la cabeza todos los días. Claro. no, sí, sí. no, no, no, me, no, me, no me. Sí, no te sorprende porque no está, sorprende. porque está, claro. Sí, que sí, está. Sí. Sí. Eh, yo la vi poco, la conocí poco. La, bueno, uno igual la ve en la pantalla y uno se cree que la, que la conoce más. Pero yo también la, la, la veo y no me, no, me, no me parece que no, no estuviera. Aparte, no, no. ¿Eh? empecé una cosa, Aguilita, fue pues, muy si pública, yo sin redes sociales. Claro, pero ¿te imaginas te ahora el ruido que sí, hubiera cuando... hecho una mujer como ella? Ahora que alguna gente, no digo que me conocen, pero te contás con gente, ché, te viene la tele, lo que sea, es eh, todo el mundo en la delita. Es impresionante. Claro. Entonces, todo Cheno, me acuerdo que si es una persona, un chico chico, no, lo veía vi, lo vi mi abuela, lo veía muchas abuelas con los, con los hijos al, eh, al lado. Claro. Y a mi hija le, le fue muy, muy impresionante la, la difusión cuando la, bro, la bromearon. Me la cargaba. O la jodía Tinelli. O algún sí, otro que sí, le imitaba. Sí, sí, o, sí, sí. O, el primero fue Real. No, Real. Eh, ¿Cómo se llama? El, ay, el de la noche. El de No Te duerme. Ay, sí. Ay, se fue? Eh, Portal. Portal. Portal. Raúl Portal. Raúl Portal. Que me acuerdo que el programa era de 12 a 1. Y ese día le hizo una imitación. No sé si le hizo una imitación o una broma, no sé qué le hizo. Eh, que lo vimos todo. Eh, estábamos en casa, estábamos todos solteros. Y. ¿Cómo es? Eh... ¿A ella le gustó o le molestó? Para nada. El tipo llamó a la una de la mañana para vio el programa. Y, y dice, viste, teléfono de línea, no había celular, nada. Y tipo, el diálogo es este, que no sé qué le dice Portal, pero ella dice, no, y dice, a mis hijos no les molestó para nada. A mí me encantó. Y los chicos están muertos de risa, estábamos todos abajo en la alfombra. Que íbamos a matarnos, vivos porque íbamos al colegio, nos cagaban, ah. medio, medio muertos. Pero de ahí, no, el, el, el, el, disfrutaba la broma más que nadie. Más que nadie. Es ¿eh? más, casi nos agarramos a piña yo con lo de CPC, y, y yo les tiré la torta a uno. Sabe un quilombo bárbaro. Y Lita dice, no, pará, te mancharon el traje. Se lo llevó el un día. Es ah. ¿No? una cosa increíble. tú <risa> una regaliente, <risa> me voy a matar a mi vieja el flaco, a todo pone Ay, que López le mando saludos. Qué va, <risa> qué va. Cuidado, sí, sí, claro. pero luego, no, fue parte, fue repicante el asunto. Fue. Eh, ¿Cómo es? Y no, por eso era, era la personalidad de ella. Yo no tengo yo tengo soy más pica, no, no, no me la fumo tanto. Pero es que te haga una broma así, no sé, soy más, más parco. Pero ella no, se moría. Y Disfrutaba ahora este, pasaron siete años, ¿no? Después eh, de que sea, no sí, sí, Entonces vos ahora estás más mediático, más estás mm -hmm. distinto. ¿Y qué, sí. qué diría ella ahora? No, no, mi hija... Yo era el ministro de economía que la gente necesitaba, no, olvidate, no, no, era, era muy tremenda la relación, me, me, bueno, yo la acompañé cuando ella empezó a ir a tiempo nuevo, el programa de, Vivian, de Susana, que eh, la llevaba, todo, me llevaba al lado, acá, al lado, ¿viste? un día de la noche, un día me dice, vamos a ver a un cura, no sé dónde, y nos mostró un video de un exorcismo, me dice, mami, ¿dónde, caral? Ah. Tremendo. Eh, pero tenía sus cosas buenas, claro. sus cosas buenas, Sí, sus cosas sí, buenas. Y mucho bueno. Pero bueno, por eso iba a todos lados. A claro. que no, a nada de nada, de nadie. Claro. Y que claro. vamos a un pueblo del interior y esa iba, era grande y se tomaba una combi, lo que sea. Yo ahí tanto no iba. Pero si ahora estuviera viva, no, estaría feliz. Se estaría haciendo la campaña para pero, el ministro de Economía. Olvidate, entonces. no, no. Y más. No, más, más, más. Más, más. Sí, más. Sí. ¿El presidente, Lita? Sí, total. El presidente. Muy sí, sí, sí, bonito. Bueno. bueno. No sé, ¿eh? Gracias. Sí, gracias a vos. Qué gracias. genial. Bueno, gracias por todo. Muchas gracias. Enorme gracias, ¿eh? Te salió bien, ¿eh? grande, Muy bien.